La Cuyacúa supuestamente es que los indígenas, los... Los indios, que parece que era una princesa o algo así. Yo no me acuerdo muy bien de, de la historia, pero que la convirtieron en eso. Nomás la está inventando, ¿verdad? Claro. No te bueno, creas. No, pero al menos es una explicación. Bueno. Okay. Es una explicación. Viene otro y te da otra explicación. Ah, ah, Entonces la ahí la unes y, y ya, con la conclusión. De... Claro, tiene razón. Gracias. Como Hasta las leyendas. llegó a eso. Lo que claro. sí, ah, lo que sí claro. le veo... Le veo Aquí la cara Mario de un saco. puerco no, no. En, de en forma de culebra. Aquí ¿no? Mario no sabe. Sí. Aquí <risa> en casaca a Mario porque Mario no, no sabe. Como que Mario lo estudió mucho, mucho. No, pero sí, igual sí es cierto, como él dice, cada cada sí. persona le va a dar su teoría. Sí, la y, tuve, ajá, no. y la cuya. ¿Es una leyenda sí. si es algo que sí se no, sabe. es una leyenda y como tú ah. sabes... O sea, aquí hay muchas personas o muchos que practican la, la, la brujería. No es ni la magia negra ni la magia blanca, es brujería. Okay, o sea, okay. brujería. Es muy diferente a ¿eh? eso. Es muy diferente a eso. Los que practican la magia blanca supuestamente... Ok, nada de eso es bueno para eh, entrar en, en, en, en, en materia. Claro. Nada de eso es bueno. Ni la magia blanca, ni la magia negra, ni la brujería no es bueno. Pero la magia blanca supuestamente... La ocupan para hacer como cosas de amor y cosas así, entonces en eso la cubren. Pero aquí especialmente se hace brujería. Ah, exacto. Claro. Sí, sí está un poquito reconocido y sí sí. salgo porque por <risa> dicen brujería. <risa> es lo primerito. muy <risa> buena leyenda. Aquí, dice, aquí Ajá, sale como algo con miedo. <risa> no, hay que venir de noche a sí, sí, algún lado. De noche. Sí, eso es chido. ¿A ti te ha salido la Coyancúa? ¿No? ¿A ti te ha salido la coyancua? No, no. No. no no, yo no es No, No, no, no. no, no. <risa> okay. Imagínate no. no. Imagina, ir bajando esas como a las 12 de la noche. ¡No! ¡Tenebroso! O sea, oh, no, no, ok, sí, mira, lo si no venimos. Que, mira lo que tiene. Tiene cabeza de, de, de marrano, cuerpo puerco, Ajá. cuche, como ustedes le quieran llamar. Y tiene cuerpo de culebra, o sea algo rarísimo, es un puerco culebra sí, es un puerco culebra, ¿Un puerco ajá. culebra? Ajá. y no. las manos las tiene para agarrar, y esta rarísimo? es una leyenda nomás dice algo la reconocen en todo El Salvador, ok, esa es la, muchas veces eh, en la historia hay cuentos, en los cuentos y leyendas de un de los libros que sacan aquí o sea, es, es escrita la historia de la Cuyancuba, la historia del Cipitillo, la historia de la Ciguanaba la carreta chillona, o sea varias, varias leyendas pero en realidad pues aquí se dan bastante. Claro, legal. sí. Mira las manotas que tienes. Sí. Cuidado, cuidado con las manotas caray. Entonces tú vas a ocupar a alguien que te acompañe a dormir. Sí, Mario. Ah, la verdad, la verdad son historias de aquí del de Salvador. No sabemos si sea realidad o, o mito, pero la verdad es, no es leyenda bonita. Mario. O sea, una leyenda. Mario, ¿no estudiaste o qué? La verdad sí es chido y pues vamos, vamos a continuar. El indio tonal cuenta la leyenda de que este indio es el único que se les puso, les puso resistencia allá por donde los dejaron varados a ustedes, allí y venía, venía supuestamente las, los, los, los, que los conquistadores y este fue el que único que les puso resistencia, entonces por eso le hicieron ese monumento. Si ustedes van a San Salvador está el indio Atlacat, que ese es otro indio que es como una figura emblemática de la resistencia indígena para los españoles. Como allá, el Cuauhtémoc. Ajá, ah, Cuauhtémoc. el El Cuauhtemo, el indio Cuauhtemo, ese eh, fue de la resistencia, por eso es que eh, es muy sonado en, en, sí. en todo México. Sí, también hay otro pero no es el Temo Blanco, el de no, América, no, no, no, no. El, el, que, wow. el, el que dejó sin grama no, el Estadio Azteca, no, no, no, no es ese. No, pero la verdad está chido, esas historias no las conocíamos para nada aquí en... Pues, ¿de dónde son ustedes? En Izalco. En, en Izalco, Izalco. Y ya Izalco. tiempo que vinieron. Sí. Digamos. Aquí hay mucho, hay mucha riqueza indígena. Sí. Aquí incluso es una de las de las ciudades que se habla todavía el náhuatl. Sí. ¡Wow! Y el, el tamastiani. ¿Cómo? Hasta luego eh, eh, eh, lo, lo estudiaron antes de venir. No, no, no. Hasta le cambió no, el pelo a eso. Le cambió el Ese es el dialecto náhuatl. A ver, ¿cómo? De vuelta. Da miedo. Da miedo. Parece que está No, no, pero preguntarle. pero Ok, pero preguntarle qué es lo que significa. O sea, pregunta. Sí, va a significar. ¡Ah! Yo pensé que sí, sí. sabía Buenos días y Te voy a decir, sonó con, con oh, el, el... como la que habla con los alienígenas No la la. Amor. Sí, amor, amor. Sí, amor, te amo, me te amo, amo. <risa> Es como un saludo de buenos días Ajá, de hecho, Yo no, pensé no que era no, algo maldito de... No, no, no, no Y es atonal o atonal Atonal es en agua. Ok en sí, español. En náhuatl sí, y chiquita, chiquita y me daba miedo eso. <risa> y aquí en las escuelas, en más, más que todo en la Mario Calvo, en la, en la doctor Mario Calvo Marroquín, hacen, a, a, enseñan el, el náhuatl, para que, la, para que no se pierda la, el, el, ¿cómo es? el... dialecto. Porque es un dialecto. Entonces, ajá. este es este el que protegía. Ajá, ok. Es el que les hizo resistencia a los okay. españoles. Este sí, espero que les haya gustado. Dejen su like, suscríbanse aquí en la campanita también Mario. Vayan a seguirnos a TikTok, también a vayan Facebook, a seguir al canal de Jackie Wendy. Ajá, y también al canal no, no, que vino en su representación Melisa que estuvo sí. grabando varios videos. Y también aquí, a ver. ¿A dónde te siguen? No, no claro. yo no te, no Que te escriban a WhatsApp. Ahí, ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo <risa> donde <risa> mis sobrinas. Sí, okay. que la verdad gracias por esa guía, fue muy chida. Y por esa, por esa historia que nos contaste. Ah, <risa> hemos venido no hemos conocido nada. Claro, sí. Mario, también recordaste. Vayan a ver el siguiente video Así Exacto. que ¡Vamos! nos vemos Hasta el siguiente video <risa>